¡Kitty Producciones! ¡Yay! Yeah, ¡Yay! Yeah. ¡Kitty Producciones! ¡Yay! Yeah, ¡Yay! Yeah. ¡Kitty Producciones! ¡Yay! Yeah, ¡Yay! Yeah. A Kitty le gustan las flores De esas que sueltan olores De esas que tú las riegan y salen pepinas ¡No! ¡Déjame! ¡Déjame! A mí me gustan las flores De esas que sueltan olores de esas que tú las riegan y salen pepinas, pepis, pepininillas, pepi, pepininillas. Hay una chan producciones de Kitty Ram. Yo solo quiero saludar a esas personas, nas, nas. Muchas gracias chicos, ¡yepa! Iu, iu, iu, iu, iu. Ah. Iu. Bueno chicos, este hice este video nada más para, para que vieran a mi perrita. Este, no es nueva, pero sí quería que apareciera en uno de mis video, videos. Mira, aquí está, alzate, mira, ven. Pepinilla. Mira, acá está mi hermana acompañándome Mira, pepinilla. ¡Ah! Oh, ¡Qué bonita pepinillita! <risa> Nada más quería que la vieran y porque no no sabía cómo mostrarla, porque si hacía un mismo video de ella, ustedes me iban a decir por qué no lo hiciste en otro video, para que variara. Miren, me chupa, Mira. Tú nada más dices. Mira, ven, ven, ven, ven. Eh, le pone la mano y te empieza a chupar. ¡Yay! Así que entonces eso es todo, suscríbanse <risa> al canal y, y nos vemos en la próxima. Espero que, le, que les haya gustado esta canción. ¡Adiós! <risa> ¡Flores! ¡Flores! Flor, oror, ¡Flores! ¡Flores! ¡Es! ¡Es! ¡Es! ¿Sí se vio mi lobo?